Señores, Bueno, la primera información, todos sabemos lo que pasó con la directora de... Eh, se, me, se me fue el nombre, la señora Iris Guava. Eh, Iris Guava mandó una nota de voz porque salieron unos documentos donde se... El huevo más grande. Sí, de, de la semana, del año. No, no, de, de, de, de dos años, vamos a <risa> poner ese huevo de dos años. Iris Guava mandó una nota de voz porque había salido unos documentos que se habían filtrado a través de los medios de comunicación donde... El plan social de la presidencia estaba solicitando el doble de, la, de lo que se solicitaba el año pasado para asistencia a las personas necesitadas. Atención, flaco, mire. Yo no estoy leyendo nota, por favor, pues si acaso quieren poner de vaina, No estoy leyendo nota, yo lo estoy haciendo improvisado. Gracias. Para las personas necesitadas, atención aquí, necesitadas, entonces se solicitó una. Una, se solicitó el doble. Pero, ¿qué pasa? Lo solicitaron para tiempo de campaña. En tiempo de campaña, ustedes saben que esos, de, esas cosas de ayuda de plan social, ustedes saben que tienen un interés en específico. Y eso es lo que exponían, perdón, el señor eh, Uchilora y, y la periodista, mi amiga y hermana, Altagracia Salazar. Hicieron esos comentarios a través de su programa. Hicieron la denuncia, presentaron los documentos. Pero la, parece ser que con, en el grupo... Ustedes saben que en los grupos de WhatsApp... Se cuela siempre todo. hay un chivato. No crean en los grupos de WhatsApp, señores. Si usted va se... a mandar una nota, trate de decirle... Se cuela todo. ¿no? Trate de decirle mejor escrito. Porque si, la, si mandó la nota, esa nota de voz se recorre el país entero. Entonces la señora Iriguaba hizo unos comentarios... Tenemos el audio ahí, muchachones. Podemos poner el audio. Sí, vamos a escuchar lo que la señorita Iris Guagua, Iris guagua mencionó. Guagua, guagua. Guagua, guagua, perdón. Lo importante no es que escriban aquí, lo importante es que escriban afuera. Que chequen todas las redes en todos los lados. Chequen eh, donde los hacedores de noticias. Por ejemplo, busquen a Uchilor, Altagracia, Salazar, eh, a Orlando Jorge Mera, Búsquenlo y cáiganle encima. Eh, eh, que ese es un estúpido aprovechando y que un artículo que no es eh, eh, busquen busquen esa gente, contacten esa gente en las redes, ustedes lo, lo, lo buscan y, y respóndanle y, y, y, y el tema es, ustedes pueden poner a gente que diga o sea que los pobres se van a joder en, en, en las elecciones, porque hay elecciones ya eh, los pobres no pueden ir a pedir nada al plan social esos temas sí, y también resaltar que la oposición no les interesan los planes sociales, que ellos entonces quieren. miren lo que se, oye lo que ella oye lo que ella dice y, y de donde yo quiero enfatizar ayer criticamos a los fanáticos de Alessandra y hemos criticado a los fanáticos del lápiz que son personas que agreden a los comentarios a, lo, a las personas que difieren de ellos ellos son uno de ellos ellos son igualitos de ellos peores porque ellos mandan a atacar a periodistas. Oye, ¿cómo lo hacen? De manera cibernáutica. O sea, como, dice, como dijo Altagracia Salazar, paleros cibernáuticas. O sea, paleros que van, de, que, que trabajan para las redes sociales para atacar. Para que vayan a las redes sociales, a, a donde está Uchi, donde está Alta Gracia, a decirle de todo de manera manipulada para hacerle creer al público que es que no quieren ayudar a los pobres que no es que no quieren ayudar a los pobres, entonces yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso, que usemos, que que, que ella siendo eh, la encargada, pidiéndole a sus propios empleados, porque eso supongo yo que el empleado no, no, no, de nosotros, que vayan y ataquen por eso. Eh, o sea, que usted, todo el que está diferente dif de usted, porque entiende que eso está incorrecto, entonces yo no entiendo, en este país como que todo pasa como nítido, una, una nota de voz así se vio filtrado en Puerto Rico y, y la cosa hoy estuviera quemándose. No, eh, tienen que cancel, que la cancelen a no. no, y la van a cancelar. ¿Qué es lo que van a cancelar, Neto? Porque eso, eso es parte de, de entre todo, en, en, entre ese llavaje. Por eso, Señores, por eso tienen... Aquí los candidatos... En tienen, otro país la cancelan, ¿sí o no, pimente eh, Óyeme, los candidatos, los candidatos... No, porque ahí no, ahí no se atreve a hablar. Eh, los candidatos tienen que hacer propuestas... Y a través de la propuesta, si fulana va a hacer una propuesta, si yo hace su propuesta, usted lo apoya así yo por su propuesta. Si Milady hace su propuesta, por pues su propuesta. El Trinidad, el Chino. En bases en eso. Pero no esté te, no te justificando que se entreguen donaciones en tiempo de elecciones. Y no solo eso. Después que se da cuenta que lo hizo mal, que ataquen a la persona, que lo critiquen. Entonces, es como... Dicen esto, en otro país ella hubiera estado hoy cancelada. Hoy estuviera ella, no tuviera en el cargo. Hoy. Hace tiempo no tuviera en el cargo. Aquí le subo o En el otro país ella hubiera estado cancelada, no tuviera en, en el cargo. Pero, como sabemos que todos somos cómplices, la dejan ahí. No, no hay más. Ella dio unas declaraciones que no le cree nadie. Ah, no, que eso fue algo privado que él lo mandó. Ajá, ah, sí, algo privado. Como que tú no entiendes que hay gente del mismo partido tuyo que te quieren joder que te va a buscar la forma Cancelada de. Cancelado. En otro país, en, en Haití, la habían cancelado. Allá. Pero que es. Pero yo creo que la, la nota de ella, si se, pa, se parece un poquito a lo que pasó en Puerto Rico, porque fue así de un chat. Fue un, de un chat, de, un chat de, de, de Telegram. De Telegram. Entonces, ahí quitaba un gobernador. Entonces, una persona como esta una, esta señora haciendo ese ¿Y tipo qué de comentarios. Ella, ella es la, la encargada del de plan social de la, de la presidencia. Ah. ¿Me entiendes? Es bueno. una estrategia que están usando ahora ellos. Oye, como que ellos hacen mm. lo que le toca al pueblo o lo que le toca dar a los pobres, como ellos dicen, y cojan lo, lo están, lo, lo están nadie usando. Está que no nadie que lo que lo cojan. Lo están usando para la política. Ah. Y cójanlo, okay, cójalo. Cójalo, cójalo, analice al candidato, no lo haga porque le regaló o no, hágalo porque usted entienda que se cójalo, tenga propuesta, fiel, sea quien sea, no importa, si es de gobierno, si no es de gobierno, no importa, analice al candidato, pero miren, eso, eso yo creo que el presidente, de yo sé que él no va a hacer nada, pero debió, en ese, en, al menos por un ejemplo, decirle, miren, señores, nosotros estamos comprometidos con los candidatos de nosotros, no necesitan que, que escándalos así pasen, pa y la cancelan. Eso hubiera hecho, yo creo que Danilo se hubiera eh, consagrado con la gloria si hace eh, eh, ese acto.